Si estás batallando para encontrar gel sanitizante o alcohol, nosotros tenemos la solución para sanitizar debidamente a un precio accesible. Se trata de este producto llamado Be clean, que es virucida, germicida, antibacterial y fungicida, que al igual que el gel sanitizante sirve para eliminar virus y gérmenes de las manos, pero además sirve para sanitizar ropa superficies y algo muy importante los zapatos esto por un tiempo más prolongado que el gel con base de alcohol y con mayor rendimiento para así evitar que el virus entre a tu casa y en contacto con tu familia